Reportando para los sosobrosos, papá tarima. Los gigantes perdieron porque son como los gallos pelones que de último momento se can, le pegan tres huevos en línea y no vuelven a ganar más. Y por eso fue que perdieron. Pues pelones que son, porque si se habían puesto a jugar, y habían ganado. que son pelones. son pelones. Son pelones. Son pelones. Bueno, los gigantes perdieron anoche, pero el Peña se se parece que tiene una deuda por ahí, parece que los van por abajo. Dijeron, so mira, abajo, ¿Por ¿Por sí, abajo? Dijeron, mira, y tiramos de odita, toma ahí para que resuelva. ¿Le di el OD? Sí, y, y pone, pone gente a, a pichar ahí que nunca ha pichado. Y, y un queche, que tú sabes? Que ya para más que... No tenían bateo ellos, no tenían este piche. ¿Por el bateo? Por el bateo. ¿Por eso perdieron. Hey. Los gigantes perdimos anoche, ¿tú sabes por qué? Por el piche. El piche no abandonó. Piche. Sí, por el piche no abandonó. ¿Y abandonó? Porque eso es un negocio la pelota dominicana. ¿Cómo? ¿Un negocio? Claro, tú no ves que sacaron los dos mejores pitchers telares y seleccionaron, dije que, que tiene el coronavirus, los dos peloteros telares de ellos también. Eso es un negocio. Pues Brian Peña, ese asqueroso, que es un muerto, un manilleo. ¿Cómo? Un manilleo malo, Brian Peña. ¿Por eso perdieron. Pedimos por eso, pues. Más manilleo. Brian Peña. Bueno, creo que los gigantes no saben pelear en esa área apretada. Entonces, entonces las águilas son, son muchos equipos para ellos. Y por eso ellos piden no se pelear, pelearon que no saben pelear, no saben, eh, eh, los gigantes siempre comienzan bien terminan mal, se va el mundo, terminaron mal anoche verdad, anoche, los gigantes nunca han podido ganar aquí, no yo no soy, no soy fanático, pero quiero que mande a quítelo que queda por no trabajar, y los tachitas trabajar, que están quedándose a pedazos, ya, dicen que fue el manager, fue el manager, dicen o estoy por el juego. juego ¿cómo fue? O el juego el manager, sí. Adiós, pero eso, eso, eso ese, ese obvio. Hey, man, es obvio. Hay money, que hay que sacarlo, de ahí, es azaroso. Buenas noches. Bueno, eso fue para el money y eso, porque, dime tú, eso se es notaba, de verlo. No está de nada. No está de nada, pero nada. No como, eso era, como que ahora somos gigantes, claro. Eh, ese es un juego vendido ese. Ellos de última secan can, comienza bien y de última secan Y esa no es la primera vez que ellos lo hacen. se vendió vendido eso. <risa> Thank you.